Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Malí? Muy bien. Estoy muy contenta de efectivamente sumar nuestra, nuestras perspectivas para aportar a cada vez a más personas una nueva mirada, que uh -huh. es de lo que se trata. Eh, compartir esa, esa lógica que nos propone ampliar nuestro foco ¿eh? y crear una realidad diferente. Entonces eh, Me parece genial, Mali, la propuesta de, del tema de la abundancia. Creo que efectivamente tenemos que preguntarnos qué entendemos por abundancia. Uh -huh. Porque las personas eh, tenemos un, una visión, quizás yo creo, a priori, un poco limitada de qué es ser abundante. Porque mm, esta abundancia de la que estamos hablando, Mali, de lo que se trata es de asumir nuestro, nuestra responsabilidad de existir, pero sobre todo nuestro poder creativo. El poder creativo está a disposición, pero claro, lo tenemos para poder crear más de lo mismo, distorsión, carencia, o empezar a crear algo ya que viene para expandirnos y efectivamente ir haciendo el retorno. Yo creo que este, este es el momento ahora. Es ideal, esto de ¿qué hay para aprender en esta situación? Entonces justamente cuando siento carga, cuando siento que las cosas no salen bien, en vez de ponerme en víctima, uh -huh. ponerme protagonista. ¿Y cómo me pongo en protagonista? Simplemente haciéndome la pregunta, ¿qué es lo que hay para aprender? O sea, ¿qué es lo que me trae esta circunstancia a mi, a mi vida? ¿Qué oportunidad de aprendizaje para conocerme, para conocer mi estado de ser? Y eso, esa pregunta me va a quitar la carga de, de la sensación de injusticia o de, de emociones negativas, porque justamente está el, este deleite ¿no? de, de poder encontrar respuestas que en definitiva me van a expandir conciencia. Porque me van a traer revistas que me van a integrar todos esos aspectos negativos que yo estaba rechazando. Eh, no sé si me estoy con claro. compleja, pero así funciona, ¿no? Sí, no, pero es, es fundamental porque una de las cosas que mmm, a las dos nos gustaría transmitir es que la percepción que tengo hoy respecto a lo mejor de algo que me parece un disgusto o me parece un conflicto, ¿eh? pues efectivamente esa observación desde un punto cada vez más neutro y ese soltarla, nos va a llevar a un, a un cambio. Es muy importante, porque también sería muy, muy grande poder transmitir que funcionamos de una forma muy similar a los dispositivos tecnológicos. ¿eh? Sí, sí, sí. La abundancia es lo que está en la nube. Entonces, podemos actualizarnos constantemente con nueva información. Esta información hace que nos demos cuenta, que asumamos la abundancia de ser la abundancia de, de, de eso que, de esa esencia nuestra. Por lo tanto, yo creo que vamos a pasar, tal vez sea muy interesante, a dar tips de cómo, eh, lo que tú comentabas antes, elevar frecuencia, ya por ejemplo, para empezar el día, eh, fundamental. Sí, sí, sí, tenemos que aprender porque no nos han enseñado a mantener la frecuencia alta. Sí, y, y ahora que me dices de ejemplo, se me ocurre eh, un, un, un, digamos. Un paralelo eh, fantástico para entender esto de que el, en, en el inter, con el internet podemos navegar por este gran espacio de información, pero depende de sí. qué palabra usemos en el buscador, es qué información nos va a venir. Si parásita, o virus, o información, eh, hay, cualquier cosa nos puede venir como información, pero todo depende en dónde, cómo hacemos la pregunta, cómo googleamos la información, ¿no? Qué palabras clave ponemos en el buscador, y esa va a ser la respuesta que nos traiga. Eh, eh, que vamos a recibir, ¿no? Cuando buscamos eh, información. Entonces, esto de poder sintonizar en vías al origen, eh, para apuntar a la abundancia, y, y me, me surge mucho la palabra agradecer, justamente, cuando viene algo que yo percibo como que me hace bien, o me expande. De legión. Y de la gratitud, de la frecuencia de gratitud que es, es, es esencial para que, para que puramente se pueda dar esa abundancia de vida. ¿eh? Uh -huh. Yo te quería compartir eh, un ejemplo que uso mucho en, en, los, en las charlas. La famosa cruz cristiana, esa que se utiliza, eh, es muy gráfica porque de lo que nos habla es de la vida lineal, tiempo lineal, pero en constante conexión con el tiempo eterno ¿eh? vamos a, a entonces, constantemente la clave de esta vida abundante es ir avanzando en mi vida a, a este instante y al siguiente y al siguiente, pero en conexión con ese wifi universal que nos puede mm, estar guiando redefiniendo, nos, nos aparecen nueva información, nuevos potenciales de esto es de lo que hablamos de, esta es la abundancia de la vida sí. permitir que, que, que me pueda actualizar en la nube constantemente cada ser humano tenemos la tecnología más potente y más impresionante, la tenemos aquí. Lo que ocurre es que mientras no la reconocemos, pues no podemos ponerla a funcionar. Uh -huh. Y claro, tenemos que hablar de la abundancia, de todo esto que tenemos ya aquí en nuestro sistema, Mali. Claro, sí, reconocer bueno. lo que hay básicamente, agradecer lo que básicamente. hay, validar lo que hay, aceptar lo que hay y dejarlo pasar como si fueran nubecitas y fluir. Fluir, porque si la abundancia es fluir, si nuestra mente permanentemente quiere definir y cristalizar y conceptualizar, que es una propiedad del plano mental, que está bien que así lo sea, porque necesita como ver en cámara lenta todo esto que pasa en alta velocidad, eh, a la vez tenemos que permitir que esa percepción eh, fluya, o sea, desapegarnos de ella. El desapego es justamente una de las claves para poder ser abundantes, porque la abundancia en sí es un fluir de una corriente, de hecho físicamente hablando, estamos hablando de una corriente de energía e información. Entonces justamente claro. desapegarnos de nuestras percepciones rígidas, de los conceptos, y aunque crea que descubrí la pólvora o que encontré oro, luego, luego volver como a, a soltar esto, desapegarme, y justamente esto que yo entrego al universo me vuelve reflejado, ¿no? es ese reflejo de un estado de conciencia, si decías cambiar tu vida, cambia tu estado de conciencia. Absolutamente. Que la conciencia sea este, esta observación de que todo esto que, que, que vivimos como experiencias transcurre y no nos aferramos a nada de ello. Claro, es que como tú bien has apuntado, la realidad es el, el reflejo, es, es la proyección de que, mira, del foco, Podríamos decir, del foco de conciencia que yo ahora mismo tengo. Por lo tanto, de lo que hablamos en todo momento es del poder de la percepción. El poder de la percepción. Que uh -huh. aquí ahora, ¿cómo interpreto esto que está ocurriendo eh, en mi vida? Si lo hago desde una perspectiva abundante, ¿sí? lo hago desde ese desapego, desde ese eh, no dejarme llevar por las creencias inconscientes, limitantes, etcétera No permitir que esas... Eh, es, eso, esa visión limitada vaya a cargarme mi emocional. Porque, claro, tenemos que dejar muy bien explicado por qué las, las personas tenemos a veces tal estado de ánimo bajo emocional, emocionalmente, etcétera. ¿Por qué? Pues porque estamos validando una y otra vez una, un, un sistema de pensamientos que so, que es muy limitado, que es muy basado en, bueno, pues en, en las creencias limitantes que nos han implantado. básicas ese es el camino. Sí, sí. El camino a estar enjaulados y entrampados y, y la visión abundante nos pide que soltemos todo ese montón de, pues eso, de enlatados mentales y de, y de pequeña visión, ¿no? Sí, y eso viene en el inconsciente colectivo, estos valores, estas creencias de una colectividad que limitan la abundancia, ¿no? Eh, vienen desde el inconsciente, entonces está bueno por ahí eh, poder eh, explicar un poquito cómo se genera la realidad, ¿no? Desde un... De, de, bueno, no me... Ese da para otro programa, ¿eh? Es Ese da para otro programa. Vamos a pensar entonces, eh, empezar simplemente desde cómo alguna creencia o alguna valoración, si nosotros ahora tenemos una imagen mental, les invito a tener cualquiera, de, de sentir justamente la parte negativa de una situación, por ejemplo, me han robado algo, ¿no? O, me ha, o no me devuelven un libro o lo que fuera. Y yo eh, inmediatamente, a partir de esa sensación de que me falta o me sacan, lo que me va a ocurrir es una emoción negativa, que es como el sabor de, ese, de esa imagen o pensamiento, ¿no? Si ustedes ahora piensan en algo que sienten que les saco, que les falta. Pero si en cambio uno pone la atención o el foco en que justamente hay lugar para poner la atención en algo nuevo, o poder poner, digamos, mi percepción en mi sentimiento de que yo puedo tener tantos más alternativas o recursos en el presente, eh, eh, o que de esa situación estoy aprendiendo algo, inmediatamente mi repercusión en plano físico o mi emoción no va a ser negativa. Si yo siento que de esa situación o gracias a esa situación aprendí a soltar, o me di cuenta cuán aferrado estoy a mis cosas, ¿no? Del todo, ca claro, cambia totalmente. Cambia totalmente. De hecho, yo te hablaba antes de que podemos decir, los, los seres humanos constantemente podemos eh, estar en esta experiencia llamada vida siguiendo eh, ese ejemplo que yo ponía ¿no? de que somos como tecnología siguiendo unos comandos o unos códigos coherentes que serían abundantes que serían eh, referidos a la conexión a la comprensión de, del ser etcétera o unos códigos no coherentes códigos de miedo de carencia de separación etcétera cada instante cada instante la vida nos está poniendo siempre en esa elección. En cada momento, cuando tenemos una, un, una circunstancia a lo mejor de conflicto o de lo que llamamos un problema, nos está pidiendo que demos una respuesta que va a ser o de abundancia o de carencia, o de amor o de miedo, pero es constante. Claro, para mucha gente que escuche esto van a decir, sí, sí, ya, pero es que cuando me viene una situación, por ejemplo, de que de repente me despiden, y tengo una familia que, que sostener, etcétera. el asunto es que lo primero es que te viene una, un, un, un pensamiento de baja vibración, de miedo, de ahora qué va a pasar, y todo eso, el mental lo que hace es que me condiciona el emocional. Y, y, y que claro, es justamente para que, para que uno esté atento a encontrar recursos que me ayuden a sobrevivir. Entonces, ese es el programa y el programa no está mal, sino que ya no me funciona funcional hoy. ¿No? porque no es real, claro. esa es la única manera de sobrevivir, por eso esto de, de entender que justamente tener la percepción limitada del dinero a lo económico, o que la única forma de energía eh, de, del dinero es lo que me va a satisfacer mi necesidad, le estoy cerrando la puerta o limitando la posibilidad a que aparezcan otro tipo de recursos que no van a ser a través del dinero. Lo que pasa que el email termina siendo justamente un condicionamiento, y si yo solo espero esa respuesta, me voy a sentir frustrado si no viene. Pero si yo lo suelto, tal vez la solución o la respuesta viene desde otro lugar que me va a hacer muchísimo más pleno. Y me va a permitir Absolutamente. Eh, desplegar mi potencial de otra manera, por ahí justamente, si yo pido trabajo, lo que me viene es el esfuerzo y la concepción, de, de, a partir de la concepción de lo que es trabajo, que es el esfuerzo y la voluntad para conseguir las cosas. Pero qué tal si yo a una altura de mi vida digo, y yo no quiero vivir esforzándome, y entonces suelto y derivo esto de mi actividad y pierdo el trabajo. Y en el momento lo vivo como un shock y me aparece toda esta emocionalidad de estar alerta a la supervivencia y me puede aparecer así desde estómago y miedo, lo que fuera. Pero si yo eso lo dejo pasar y permanezco abierto a qué va a aparecer ahora, tal vez me aparezca una oportunidad de negocio, una oportunidad de desplegar mi potencial. Ahí, la magia. Ahí espíritu. llega la magia. Ahí llega la magia porque eso que acabas de mencionar, los caminos iniciáticos van de eso. Es decir, la vida de repente ¿eh? te pega, o sea, te da una llamada... ¿Eh? que de repente se vive como una crisis, es una llamada como a algo distinto, a, a, una, a una aventura, te saca de la zona de confort. El, el yo, es decir, el ego humano, pues de repente se, se tira de los pelos porque ¡Oh! me falta el trabajo, pero a lo mejor es un trabajo que estabas harta, que no querías estar ahí, que realmente estabas eh, desperdiciando tu vida, tu tiempo, etcétera vale Y la llamada eh, en ese camino iniciático es para expandirte, para expandirte y permitir que digamos los, las fuerzas las fuerzas que, que hay en el universo porque es así las fuerzas de creación que tenemos se desplieguen pero para eso tenemos que permitirlo eso es fundamental permitir y no estar nosotros mismos limitando porque cuando estamos encerrados en que en que no puedo en que no en que no, no puedo tener tanta suerte no puedo no puedo no puede venir lo bueno a mí, todo ese tipo de pensamientos, lo que estamos haciendo es evitando que la abundancia llegue a nuestra vida. Sí. Una abundancia que de lo que nos habla es de, siempre estamos hablando de la magia de dar. Sí, dar y recibir. cuanto más dar, más recibís. Claro, pero es que fíjate, si realmente vamos al, al, al fondo al, de esta cuestión, ¿A ¿Dar a quién? A lo externo, al otro, al prójimo, eso de ama al, al prójimo. Pero si al final, vamos a hablar claro, es que el otro soy yo. Sí. Porque todo es una proyección, es una realidad holográfica. Pero cuando nace de, de, desde el desde dónde, el, la intención, ¿Cómo, ¿por qué voy a hacer esto ahora? ¿Desde dónde lo hago? Lo hago desde el gusto de darme. Y cuando me doy, cuando es, eso es una visión, eh, una visión y una actitud totalmente abundante, Mali. Claro. Y es lo que, lo que queremos compartir con el mundo y que tenga un efecto dominó. Yo lo llamo entrega, ¿no? Eh, esto de poder Total. entregarme, hagas mi en mí tu voluntad para manifestar el ser a través mío, soy instrumento de, ese, de esa conciencia, ¿no? De esa gran inteligencia como, como lo perciba la persona en su, en su origen, o en su fuente, en su esencia, en su universo. Fíjate cómo cambia una pregunta si yo de repente digo, cómo conseguir trabajo, y en lugar de esa pregunta, la pregunta es, ¿qué es lo que el universo desea manifestar a través de mi potencial, por ejemplo? Ah, qué interesante. Me gusta mucho esa pregunta. Sí, y esto de, de poder decir, bueno, a la noche, y esto es lo que ibas a, a mencionar tú, eh, Francis, ¿cómo derivar esto? ¿Qué es derivar? ¿Qué es entregar esto y ponerlo a disposición de eh, justamente una percepción sí. mía más universal? Más universal. Bueno, sobre todo, Mali, compartir con todos nuestros amigos y amigas que, que puedan ver este vídeo que cada día, ese trocito entre que dormimos una noche y nos despertamos y volvemos a dormirnos, cada día tiene su afán. O sea, quedarnos con, con la idea de que cada día tiene como un aroma, como a ver de qué va hoy, este día. ¿Eh? Por la mañana es como si naciéramos, tenemos una serie de retos durante el día y por la noche es como si muriésemos. Hay que mirar el día de esa forma y levantarnos con, la, con las ganas de sintonizar con la frecuencia universal. Entonces, me parece tan importante mostrar cómo podemos hacer esa sintonización, elevar nuestra frecuencia. Somos responsables del día que vayamos a tener. Crea tu día. Sal a la calle con una frecuencia más alta una frecuencia elevada tú has puesto antes la, la, la pirámide vibracional o sea si tú sales a la, fíjate la vibración en miedo es solamente 50 si tú vibras en amor y en aceptación o sea y en alegría estás en 500 o 600 pues es la, la elección y la responsabilidad de cada uno de nosotros el colocar nuestra frecuencia nuestra vibración en esa en ese digamos en ese nivel sí, sí. Estar en constante, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, la cruz. La cruz, es decir, avanzo, voy teniendo mi día, voy viviéndolo, pero voy en conexión constante. Entrega constante. Constante avance y constante entrega. Y voy soltando. Y de esa manera, llego al, al mediodía, que yo siempre hago una meditación derivación, que es una clave que me parece importante... Soltar lo que ha sido tu día hasta ese momento, y es una fórmula para estar absolutamente abundante. Energéticamente lo vas a notar muchísimo, sí. tienes más energía disponible. Sí, y esto ¿Eh? de estar permanentemente, eh, o sea, eh, eh, como chequeando, o sea, cambiando de observador, el que vive en el, el observador que observa el plano de la experiencia eh, y en relación con el observador que vive en el eje del ser, ¿no? Permanentemente tener esta atención de tiempo lineal con tiempo como alterno o el eje del ser, hace que justamente yo permanentemente voy generando esta posibilidad de elevar frecuencia o energía, porque estoy en una, en una postura de observación más neutral que de Absol negativas y para que conectar con esas frecuencias superiores. Entonces, en ese estado es donde se van a empezar a diluir. Estos bloqueos, estas creencias, estos valores, que son como pelotitas o de energía, ¿no? Que no permiten que la abundancia llegue a uno. Totalmente. Es que podemos poner hasta un ejemplo. Imagínate que tú vas a tu, a, a tu trabajo, ¿eh? supuestamente que tienes un, un, un trabajo en una oficina, donde hay una compañera que te tiene siempre así como, tiene un poco de mala onda contigo. Y tú vas y efectivamente ese día te has levantado tarde, no pudiste meditar y de repente viene y te suelta cualquier eh, cosa de mala gana, es decir, con mala onda y, y viene y te puede, o sea, te dice, esto lo has vuelto a hacer mal, no haces bien tu trabajo, nos dejas más trabajo a los demás. Ese tipo de, de cosas que ocurren en los, en, en, en los puestos de trabajo y tienes ahí, respecto de esa situación, tienes dos opciones una que es la de reaccionar es la de ofenderte es la de que tu emoción se atrape la ira la rabia lo que es propio y entonces vas a notar que tu energía hace así y desciende o lo que tú acabas de comentar Mali o de repente como ya he aprendido a estar avanzando en mi día pero este continuo ese observador que tengo ya original ¿eh? que me descarga porque no me apego al juicio, no, lo que me dice es como que me lo tomo como nada personal. Entonces, de lo que estamos hablando, con esta visión abundante, es que tenemos otra forma de caminar por nuestra vida y de, y de dejar libre un montón de potenciales y sobre todo que no nos, no nos cree la realidad otro. Porque uh -huh. cuando yo me agarro un cabreo, un enfado, estoy permitiendo que otro me esté creando la realidad. Mi día, que yo lo quiero bonito y con buena vibración voy a permitir que cualquiera me lo patee pues no eso es lo que, lo que es un poco siempre tenemos el poder de elegir